Vamos a resolver el ejercicio de TDD. TDD es una metodología de trabajo que propone escribir primero los tests, luego escribir el código necesario para que ese test pase, y por último refactorizar el código antes escrito. La idea del ejercicio es aprender a trabajar de forma incremental siguiendo los pasos que nos propone TDD, el ejercicio nos plantea crear una clase con un método que se llame add, que devuelve un entero y recibe una string. Automatizar las pruebas unitarias para cada uno de los En El primer caso dice que el método add debe poder tomar hasta dos números separados por coma y devolver su suma. En el caso de recibir un string vacío, deberá retornar el número 0. Bien, yo tengo creado un proyecto de test unitario que denominé test calculadora de string y una, clase, y una clase calculadora string que contiene el método add que devuelve un entero y recibe una string. Por ahora el método está básico. Siguiendo los pasos de TDD, deberíamos escribir primero el test y luego el código que va a ser probado. En este caso vamos a probar el método add. Así que debería retornar cero cuando recibe un string vacío. Siguiendo la estructura de las tres A, vamos a construir el cuerpo de nuestro test. Necesitamos una instancia de la clase calculadora string. Una variable entera que va a ser el valor esperado, para este caso va a ser cero, y luego en la zona del lag vamos a invocar el método add y vamos a pasarle como parámetro una string vacío, lo que nos devuelva el método add lo vamos a guardar en esta variable actual, y en la aserción vamos a comprobar que el valor esperado coincida con el valor que nos devolvió el test. Si nosotros ejecutamos este test, no va a pasar. De hecho, va a lanzar una excepción porque el método aún no está implementado. Siguiendo la regla más estricta de TDD, deberíamos escribir el código mínimo para que este test pase. En este caso, con retornar cero si ejecutamos el test, comprobamos que pasa exitosamente. Bien, ahora analicemos los otros casos. Cuando recibe un número, debería devolver ese número. Vamos a escribir primero el test. método A debería retornar el número cuando recibe el número. Nuevamente en la sección del hacer, comprobamos que el valor esperado coincida con el valor que nos devuelve el Vamos a escribir el código necesario para que pase este test. Vamos a Respetar el caso anterior, que era para un string vacío. Entonces, si el string está vacío, va a devolver cero. Y si recibe un número, con un imparse alcance. ejecutar todas las pruebas y verificamos que cumple con la funcionalidad requerida para este caso. Vamos a analizar el caso siguiente que sería dos números separados por coma debería devolver la suma. Comenzamos siempre escribiendo el test. Método A debería retornar la suma cuando recibe dos números. bien vamos a escribir el código necesario para que pase este test tenemos que entonces dividir nuestra string que recibimos eh, a partir de la coma para eso vamos a usar el método split que eh, Divide el string a partir de un carácter que le pasamos como parámetro. Y lo que nos devuelve es un array de string. Que vamos a denominar partes. ¿Sí? Bien, entonces para cumplir con el primer caso... Si en este array solo hay un elemento, voy a retornar el número. Y si no, voy a sumar los dos elementos que se encuentran en el array. Bien, ya cumplimos con la primera parte del ejercicio, ahora nos pide que el método add maneje una cantidad desconocida de números. Bien, siempre comenzamos cada caso escribiendo el test, en este caso el método debería retornar la no suma cuando recibe cualquier cantidad de números, Y verificamos que efectivamente nos devuelve a 10. Este método al pasarle es este. Bien, simplemente con un por each. Muy bien, recorremos entonces la raíz de partes, parseamos a entero ese número que almacenamos como un string y acumulamos la suma. Verificamos con el test unitario. Bien, lo pasa exitosamente. Este es el momento que tengo después de que la prueba pasa exitosamente según los pasos de 3D para refactorizar. Yo podría quitar este trozo de código porque ya está cubierto por los otros casos. Para realmente comprobar que sea así, ejecuto de nuevo el test unitario. Compruebo que todos los tests pasan exitosamente. ¿sí? Cada cambio que hagamos, cada refactorización que hagamos en nuestro código, que debemos chequear con los tests que seguimos manteniendo la funcionalidad. Bien, analicemos entonces la tercera parte. Permita que el método add admita saltos de líneas entre los números en lugar de las comas. ¿sí? Por ejemplo, 1 salto de línea 2,3 será igual a 6. Vamos a escribir entonces el test para este caso. Entonces separamos los números por salto de línea y por comas. Bien, si ejecutamos este test, el test no va a pasar porque no tenemos la lógica nuestro método implementado, si es, esa es la idea de TBB, escribir primero el método, para que a la hora de escribir la lógica, para a la hora de implementar esa lógica de nuestro método, seamos más eficientes sabiendo lo que tenemos que hacer. Entonces ahora tenemos que permitir separar por dos caracteres, ¿sí? la coma y el salto del número. Una de las sobrecargas de este método split recibe un array de charts, que son los separadores por los que va a dividir este string en esas partes. Entonces, bien podríamos pasar como parámetro un array de char que contenga la coma y el salto de clic. Siempre ejecutamos los test para saber que cualquier modificación en nuestro código no rompe la funcionalidad anterior. Bien, cumplimos con esta parte. La parte 4 nos dice permitir que el método add soporte diferentes delimitadores. Para cambiar un delimitador, el comienzo del string contendrá dos barras tendrá que tener este aspecto, ¿sí? dos barras, el delimitador que nosotros elegimos, que puede ser cualquier carácter. Y aquí podemos usar el delimitador que nosotros elegimos, la coma o el salto de línea, y los números. ¿sí? Debemos mantener todos los, exi los, es los escenarios existentes, ¿sí? deben ser compatibles. las dos barras son opcionales. escribimos siempre nuestro test primero, que debería retornar la suma cuando recibe números separados por cualquier delimitación. Entonces con la doble barra, a continuación de la doble barra vamos a especificar un delimitador, en este caso voy a usar el punto, voy a separar los números por punto, por salto de línea y por coma. Bien. Y voy a escribir el código necesario para que esto ocurra. Voy a analizar si este string números comienza con doble bar. with, sí. Determina si este string comienza con eh, lo que yo le paso entre parámetros. ¿sí? Con el string que le paso como parámetro. Será así entonces. Voy a tener. que El tercer carácter de este array números. ¿sí? Los dos primeros son una barra. El tercer carácter. Que es el que se encuentra en la posición 2, recuerden que los stringers están indexados, entonces el carácter que se encuentra en la segunda posición, es decir, el tercer elemento, va a ser el separador. Por el que yo voy a tener que ir dividiendo ese string. Bien, ¿qué más voy a hacer? Voy a quitar estas dos barras el comienzo. ¿sí? Por eso voy a usar el método substring, que me devuelve un string desde la posición indicada, como parámetro hasta el final. En este caso me interesa desde la segunda posición hasta el final para eliminar el elemento de la posición 0 y de la posición 1 que ocupan esas dos barras. Y luego voy a reemplazar todos los puntos por una coma. ¿sí? Entonces, el punto que es el separador que me indicaron ahora por el que tengo que dividir los números lo voy a reemplazar por un carácter conocido que podría ser la coma o el salto de línea ¿sí? Para evitar que me quede algún espacio en el medio voy a usar una sobrecarga del método split que se llama string split option es un enumerado remove empty remueve los espacios vacíos y que queden cuando se divida este string números en sus partes. Ahora voy a ejecutar el test. Bien, Una vez que el test pasa, tengo oportunidad de refactorizar, quizás esto podría escribirlo de esta manera. Lo que me devuelve su, su string Reemplazo cada cambio que hago. Vuelvo a ejecutar los test. ¿Qué más podríamos hacer? Bueno, podríamos... Eh, bueno, podemos dejarlo ahí. Bien, y por último nos queda el último caso que dice que si el método add recibe un número negativo lanza una excepción Negativo no permitido que contendrá en su mensaje el negativo que recibe. Eh, en este caso, lo que espero es una excepción, no necesito la sí. variable expecte. primer número va a ser negativo. Bien. Y acá, en este caso, como yo lo que espero es una excepción, lo que voy a hacer es la aserción de este método, la sección del hacer, la voy a sacar del método, la voy a incorporar a través de una etiqueta, una expected exception, que recibe el tipo específico de la excepción que eh, yo espero. En este caso se llama negativo no permitido exception Bien. Vamos entonces a escribir el código necesario. Simplemente validamos Si este número es menor a cero, lanzamos la excepción, sí. Le pasamos como mensaje el número. Bien, creamos de manera automática, el id creó nuestra excepción, que hereda de exception Estos constructores no me interesan, me voy a quedar solo con el que recibe el mensaje. Muy bien, entonces ahora vamos a ver. Bien, tenemos un error de compilación. Porque esta excepción es interna, vamos no a hacerla pública. Y efectivamente, ahora sí, todos nuestros test pasan exitosamente. Bueno, aquí termina la resolución del ejercicio de TDD. Espero que les haya sido de utilidad y nos encontramos en la próxima.